Chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Saben qué van a hacer hoy? No. Pues les cuento, vamos a jugar a... ¿a qué? Adivinanzas. Adivinanzas, vamos a adivinar la película a través de Mímica. No están nada emocionados. ¿Saben hacer Mímica? Ok, perfecto, va a ser un buen capítulo. Dos equipos de tres personas cada uno y elijan nombre para su equipo. Los amantes de. No. Los elegidos de Dios. ¿Qué? ¡Es el mejor nombre de la vida! Los elegidos de Dios contra. Se me acabo de <risa> Dios, no, bueno. no, no Los hijos de Dios. <risa> Los elegidos de Dios contra los hijos de Dios. Somos más que ellos. Ah, ok, están arriba. Sí. Perfecto. Bueno chicos, vamos a ver quién gana en este reto. Son seis películas, tres y tres. A ver quién acumula más puntos. Excelente. Elige uno. Y me lo muestras a mí. <ríe> 30 segundos a partir de ya. Tres, Tres palabras. palabras. Rezar, monja, virgen, virgen. 2 A L Virgen a los 40. ¡Ay! ¿Sí? ¿Te puedes decir? Sí. Muéstramelo a mí. Ok. ¿Está difícil? Creo que es muy obvio que sí. Ah, ya perdimos. <risa> ¡Eh, no me enseñes! ¿Consular? Y tienes 30 segundos a partir de. ¡Ya! ¿Cinco palabras? Ok. No hables. Rocky Balboa. Box. Box. Peleando por mi vida. Eh, ¿Ejercicio? Lucha. Lucha. Luchando. Corriendo. Luchar. Guerra, pelea. ¿Guerra? Guerra del Pacífico. ¿Guerra de papás? ¿Guerra... ¿Amor? Cuatro. Tres. ¿Mundos? ¿Universo? ¿Dos, Dos. ¡Mundo! ¡Guerra uno? de los mundos! así <risa> la vi! Lo logró, señor. ¿Lo logré? <risa> Yo no, pero bueno. <risa> Muy bien. Siguiente película. Llevan dos de tres posibles. Hazte para acá, hazte para acá. asustado, Potter. ¿Lista? ¿Cuántas palabras? Tiene, espera. Ay. Tiene 30 segundos a partir de ya. Dos palabras. Pipi, pelo <risa> eh, Güero Rubio Güeras Rubia por accidente No ¿Rubia? No puedes hablar ¿Rubia? mitad, Esta negra Fea <risa> <risa> Oye, Ay, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Pregunta Corona <risa> Cuatro <risa> Tres eh, Dos, uno uh, dos. ¿cuál era? Ay, no puede ser bueno, dos palabras nada más. Rubia, ¿qué puede ser la otra palabra? ¿Legalmente rubia? Claro, obvio. La culpa es estía. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ustedes tuvieron dos aciertos de tres. Veamos cómo les va a los hijos de Dios. Oh. Elegidos de Dios. Los hijos de Dios están listos. Sí, sí, sí. A ver. El otro equipo tuvo dos aciertos de tres. Ah, ¿se para acá, se para acá? Ya, listo. Tienen 30 segundos a partir de tres. Ya. Tres palabras. Nada. Nada. No, no. Buscando, buscando, buscando a Nemo. Ah. <risa> <risa> ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! Siguiente. Ya no te va a salir ¿no? Se marcas? A ver, enséñamelo. Perfecto. Tienes 30 segundos desde ahora. Seis, seis palabras. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La... Casa, iglesia, okay. la iglesia, ¿La boda, casa? boda, la boda. La boda. Uh -huh. Cuatro, tres, dos, buscando uno. Eh, no, no sé. La boda uh -huh. de mi mejor amigo. Uh -huh. Ay. Sí, chico? pero <ríe> era muy largo. Última oportunidad para ver si terminan como los hijos de Dios. Ah, perdón. Ah, perdón, hijos de Dios, una disculpa ¿Como el equipo? Otros, ¿Otras personas de Dios? Tenía que ver con Dios Damas y caballeros, contemplen a su nuevo Dios, el señor Burns ¿O si pierden? Tiene que estar fácil Está muy largo Para acá Tres. Espera, todavía no tienen los 30 segundos Oye, oye, despacio, cerebrito Ay, disculpa A partir de... Ya Tres, Tres. Atrás, tiempo atrás Volver en el tiempo Pasado Volver ¿Futuro? ¿Futuro? ¡Volver al futuro! ¡Oh! Fue empate no, Tenemos que desempatar Fue empate, ¿desempatamos? No. Sí Elijan a, contra... a, su, a su rival más fuerte ¿Qué? Elijan a alguien para pasar acá enfrente y decirle la película Tú no <ríe> Ya desapareciste, Sara Espera, 2? todavía no te doy los 30 segundos Usted no aprende, ¿verdad? <ríe> y a partir de ya Cinco, Cinco palabras. palabras La, la el, el, el Mundo, mundo el Corazón, el amor el, Círculo el... <ríe> Universo el reverso, el planeta, Galaxia a ¿El planeta. planeta, ¿El planeta? Okay. ¡Oh! oh. <ríe> <ríe> <ríe> ¡Qué rápido! ¡Le <Me> atinaron. <ríe> Ven, para que. Ah, Tienen 30 segundos a partir de ya. Tres palabras: la, el, la. La señora, la chava, la mujer. La. Esposa. Amiga. La tercera. Godzilla <risas> Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? La, la bella durmiente ¡La bella durmiente! ¡La bella Ay, la bestia! ¡La bella la bestia! <coughs> ¡La bella bestia! <¿Qué> <risas> decía, ¿La bella Godzilla? <risas> <risa> Los elegidos de Dios <risas> ganaron este round Empatado, no, dos toques, no, no. Los, los seis, jugos. por un demonio, lo que faltaba, bueno, mejor al, al, a quien dirige esto, a la, a quien... Ahora, gana, nosotros ganamos quien está atrás de cámaras, puede. a la productora, tenerlos, haces otro chiste como ese y te vas de aquí, no, no. Sí. Oye, chicos. Entonces, vamos a darle las quedaron empatados. Pero les vamos a dar toques a todos. No, ¿Por qué? ¿Por qué? Los seis, los seis no, juntos. No, por qué no. ¿No quieren toques? No. Pues no, no importa, nada, nos, vamos lo lo nada. nos vamos a dar. Yo no, yo no. Ay, qué miedo, yo me voy. Taylor no quiere, ¿quién más no, no quiere? yo no quiero, yo no quiero. Los puros Para hombres. todos, no, todos o no, no, ninguno, no, todos o no. ninguno. ¿Por qué te quieres ir? Yo no quiero toques, yo... Porque Chao. tienen miedo? Mike, ven. ¿Acaso no lo viste venir? Tú por mí. ¿Qué? No, Mike, no, Mike. Mike. Mike es capaz de hacerlo de solito, pero no, nada más va a reemplazar a Tayla, ¿cierto? Vamos a decir que Tayla se tuvo que ir por cuestiones de sal... Vamos a decir que Tayla tiene más es que no puede salir. Ah, no, no. Sí, sí, vamos a decir eso. Ah, sí. Ah, okay. chiflada. Sí, chiflada. está ah. chiflada. Mike, Mike, esa no es tu familia, ¿qué es ahí? fuera de ahí, esa no es tu familia Ah, bueno, ¿qué dice el público? <risa> Ey, la vida es un riesgo, carnal Mira, así ya Chicos, tómense de las manos todos Ahora sí viene otro chido. Cabe destacar que tenemos a nuestro compañero Mike Porque nuestra compañera Terila Se rajó entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte. Ahí va. Al, al uno. No se siente, ¿verdad? ¡Llamen a la policía! ¡Me estás matando! Cuatro Cinco <risa> Seis Ni chaparro Seis, ¿eh? ¡No! ¿Eso es todo? Chicos, no, no, no, no. <risa> <risa> sí. pues muchas gracias por tu participación Ya salen.